Okay, okay, okay, okay. ¿Quieres mi piquete? Cenas de alto copete. Soy una muñeca, pero no soy tu juguete. ¿Quieres mis billetes? gastan pero no invierten. Lo sin dinero, soy el que más le mete. Todo sos rapero. No tienen talento, escribe muy lento, escribe muy lento Está todo editado y no le ponen sentimiento Se creen los mejores, pero no se enfrir ni un huevo Me como a su rapero, podéis llamarme cool Mi barra los devoran, tenéis no que ir a la cool. No somos ni una neurona, no se beca ni con cola Soy más básico que un mosco Lo que hacéis, yo ya lo hice ayer Lo que yo hago nunca lo podréis hacer no sé esto ocurre ni aunque lo intentéis No tenéis lo que hay que tener Estoy cansado de los heteros rapeando Ha llegado a para asumir el mando No soy cubano pero te voy a dar buen mambo Pongo el sazón, Dios siempre está de mi bando Todos son raperos, no tienen talento Escribe muy lento, escribe muy lento Está todo editado y no le ponen sentimiento Se creen los mejores pero no se enfren un huevo estos raperos no tienen talento Escribe muy lento, escribe muy lento Está todo editado y no le ponen sentimiento Se creen los mejores pero no se enfrien un huevo Me como esos raperos, podés llamarme cool Mi barra los devora, antes de ir a la cool No tomando ni una neurona, no se pega ni con cola Soy más básico que con comiul